Que muchas gracias a Fulvio y, y para mí también es un privilegio estar cada día acá aprendiendo de ustedes. Ay. Uno aprende diariamente, uno aprende todos los días, hasta ¿Qué? del tonto se aprende. ¿Qué, qué, qué modesto. No no, pero es verdad. Hasta del tonto se aprende. <risa> sí. Te lo digo porque yo he sido un educador y, a, y, y, y yo he sido un docente que al mismo tiempo es discente toda la vida. Sí, uno sí, vive, sí, aprendiendo, vive aprendiendo, chico, aprendiendo. Eh, A veces hay gente que tú no te imaginas y te salta con algo y tú dices, mira, yo ese, eso no lo sabía. Ese es parte del sabor de la vida Exactamente, así mismo es Bueno, miren, eh, en el comentario que hizo Francis Rodríguez acá, se refirió en una parte, creo que no fue completo, pero sí en una parte A una noticia que había puesto Vladimir Paula en, en su momento, ¿no? en la cual el Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado por su Secretario General Ridalmi Rodríguez, lee un documento en compañía de varios abogados locales, en que pone de manifiesto la desazón y la preocupación, eh, la crítica a lo que está pasando en el registro de títulos de San Francisco de Macorís. Ahí está. Bueno, yo tengo que decirle algo. En primer lugar... La mayoría de esos abogados son los que menos usan el registro de títulos. Aquí hay oficinas que se dedican básicamente al derecho civil, única y exclusivamente al derecho civil y al derecho inmobiliario. El caso, por ejemplo, de mi oficina de abogado. ahora con mi, con mi reingreso, también estamos, eh, estamos, estamos ocupando ¿no? la plaza... Eh, lo que nos queda después de Paquico y Fran, y Fran Rodríguez, pero estamos ocupando la plaza penal junto con Huáscar Fernández. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es lo siguiente. Yo pienso que nosotros no podemos hacer una, una protesta basado en criterios localistas. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la manera en que se... se se eh, prescindió de los servicios de Aleida Mena, fue una manera burda y que ella como dama y como funcionaria, como abogada, no se lo merecía, nunca se lo merecía. No se lo merece ninguna persona, la forma como la sacaron de ahí, menos ella, que fue siempre una, una gran dama en, ese, en esas funciones, respetuosa, amable, te recibía. Te decía, lamentablemente, no puedo resolverte ahora porque no tengo personal, porque el problema está básicamente en un problema de personal más que de otra cosa. Yo no conozco al registrador de títulos, nunca he tenido contacto con él, sencillamente porque mi, mi área del derecho es otra. Yo soy penalista, yo soy criminalista, yo no salgo de ahí. Eh, sí, conozco las, eh, digamos, las... las eh, las críticas, la, el desazón a veces de, de, de, de abogados de mi oficina que se quejan de la tardanza, se quejan. Entonces hay que necesariamente saber qué es lo que está pasando. Yo pienso que en vez de atacar al, al actual registrador de títulos, lo que hay es que proponer cómo se resuelva el problema. Y el problema entiendo que se resuelve haciendo una mirada enjundiosa, una mirada, digamos, concreta sobre qué está pasando. Hay un problema de personal, eso es lo que yo tengo entendido según lo que me han dicho. Hay un problema de personal serio, que lo tenía Leida también. Ahora, decir que porque es una persona de aquí, que, que no es de aquí, que no, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, eso no tiene ninguna, ni, ninguna importancia. Pero también... Puedo decirle a ese registrador de título que cuando uno llega a una comunidad a la cual no conoce, debe ganarse la comunidad. Y eso se gana siendo este, amable, siendo simpático en la medida de lo posible, no que uno te, tenga una sonrisa en la boca todo el tiempo. No es tampoco que le aceite cualquier cosa a cualquier persona que vaya a proponerle un disparate. No, no es eso. Pero sí ser respetuoso con la gente, recibir a la gente. Yo he notado... En los últimos años, que lo, eh, sobre todo en el área en el área de la, de la justicia, los jueces y toda el área que conforma la judicatura, que son eh, eh, son dado a no recibir a nadie, a ninguna parte y reforzado por una disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que una decisión en ese sentido, un, un ¿cómo se llama? Una circular en ese sentido, lo que hace es que duda del juez. Hay que, hay que definitivamente entender, el juez es abogado, yo soy abogado, y el juez y yo quizás nos graduamos juntos, fuimos amigos eh, de universidad, amigos de colegio, nos conocimos en una maestría. ¿Por qué hay que mantener esa distancia? Yo recuerdo que cuando yo comencé a ejercer el derecho, allá por el año 1900 83. Las, los abogados, cuando terminaba, cuando cerraba la justicia, en ese tiempo el área pública de la República Dominicana cerraba a las dos y media, la justicia también. A las dos y media lo que la gente hacía era que se iba a su casa a comer y de ahí se juntaban un grupo de abogados, jueces, fiscales en el Parque Duarte, en una mata de gina grandísima que había frente a donde está el Palacio del Ayuntamiento. Pero en el Parque Duarte. Y ahí abajo se hacía una tertulia, se hablaba de casos, se hablaba de, se hacían cuentos, se hacían anécdotas. Bueno, ahí me incluyeron a mí que era un imberbe prácticamente en ese grupo de abogados jovitos, Ezequiel González, eh, a veces Gelo Vargas iba. Y eso es lo que me ha dado a mí un conocimiento tan cabal del abogado local. Porque yo me metía a esa tertulia. O sea, escuchar la gente, los abogados, hablar de sus anécdotas, era aprender. Entonces, claro. yo, no, yo no veo la razón por la que tengamos que ser tan distantes. No veo esa razón. Pero una de las causas negativas de, de lo que está sucediendo ahí es que mientras no se le da curso a todas esas solicitudes, hay muchas construcciones detenidas. Y hay muchas titulaciones detenidas también, que eso afecta directamente al desarrollo de San Francisco de Macorís. Es por eso el interés que eso hay que resolverlo. Pero es necesario, ese dato no lo tengo, ojalá y, y, y si Rosana me está oyendo, que me lo confirme, es necesario para construir algo que, se, que eso que se esté construyendo, ese inmueble tenga un título de propiedad previo. Habría que averiguar, porque es posible que tú te estés refiriendo a los permisos que da obra pública y el Ayuntamiento. Sí. Ya eso sería otra cosa. A es menos cosa. que ellos exijan el título. claro Entonces ahí sí hay un nudo gordiano, que hasta sí. que el título no esté, pues definitivamente no hay construcción. Sí. Si es así, entonces sí, tú tendrías razón. Sí. De todas maneras, de todas maneras yo lo que pienso es que debemos ver las cosas. Nosotros los francos macorizanos somos muy dados a, a la crítica. Sabes, y tú sabes que con título es que tú obtienes capacidad crediticia. No, no, claro que sí. Eso Entonces es. eso también retranca otros proyectos. Así es. Bueno, vamos hay una llamada, Israel. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Buenos días, mi querido. Buenos sí, días. Sí, buenos días. Sí, habla una televidente que le esté escuchando. ¿Cómo no? Eh, me voy a distorsionar un poco del tema que ustedes estaban ¿De, hablando? ¿Desde dónde nos habla? De aquí mismo, de San Francisco, cerca de ustedes, a una esquina. ¿Cómo ah, no? ¿Sí? Okay. Gracias, ah. cuéntenos. Me cuéntenos. voy a distorsionar un poco del tema que ustedes estaban hablando ahora para sí. hablar un poco del tema relacionado al coronavirus. Okay. Ese señor, encargado de salud pública, el que está, el Morriceto, debería de estar sancionado a estas horas. Porque él salió por televisión dando unas declaraciones sobre la señora, hasta riéndose, diciendo que la señora había solicitado a él mismo su visita en su casa, eh, que iba a estar domiciliariamente recluida en su casa porque ella era una persona que vivía sola, y ella lo manipuló a él de una forma que él no debió de haberse dejado manipular de ella, ni de ella, ni de mí, ni de, ni de ningún ciudadano, porque nosotros no tenemos que robarle la paz ni la integridad a ningún ciudadano porque estemos enfermos, contagiados. Debemos de llevarnos de lo, de lo que nos diga y regirnos por un formato de salud pública. Pero nosotros, como dominicanos, al fin y al cabo, nos dejamos manipular. Bien. Y Gracias, no no amiga. Eso. A este señor que renuncie, que renuncie del puesto Ay, charlatán, está bien, ¿verdad? está bien. Déjelo ahí, doña Yaya. Gracias, Déjelo doña. Muchas gracias. No tiene que entrar en, lo, en, en, lo, en las cuestiones personales. Ya Como que renuncie, está bien. <ríe> ¿Le, puede poner, le puede conectar esto aquí. Vamos a ver. Aquí. Tenemos a Irka Rodríguez. Vamos a ver qué dice Irka Rodríguez. La presidenta Irka de Rodríguez. la Fuerza Nacional Progresista. Me, nos imaginamos que, que... Que son, son aliados. Que son aliados sí, aliado de la Fuerza, de la Fuerza del, pueblo. del Pueblo. Irka, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, te, te escuchamos, Irka. Te escuchamos, te adelante una cosa ya, ya. Ajá. de lo que dijo Juan Compré yo fui quien llamé a Juan Compré para que llamara el programa que se defienda a él y nosotros vamos a ganar, tú tranquilo de lo que hablo amado, quiero decirle, yo soy notario público ya hace 29 años ah, okay. y me dedico mucho a los traspasos y eso de propiedades, porque eso es lo que hacemos los notarios, e incluso trabajo para algunos bancos fíjate que es lo que está pasando con el nuevo registrador de títulos después Porque sabemos que hay un atraso por falta de personal que la Suprema no quiere nombrar personal, pero entonces que ese problema lo tenía Leida también. Cuando a los seis meses tú vas a buscar el resultado de tu título se encuentra uno con un oficio que le hace el registrador. El registrador ha expresado a algunos notarios que, para, que aquí para él no hay un solo notario serio, que es un error de él. Claro, él no, lo conoce. No, no un error, una falta de respeto. Una falta de si respeto. Si lo dijo así, no es una falta de respeto. Tenemos fe pública. Entonces, él que pretende que los contratantes, aunque yo, aunque sea yo notario, los lleve a que sirven en su despacho, delante de él para él poder emitir el título. No, ¿Cómo eso, así? No, no, pero no. no, no ¿Pero fácil. cómo va a ser? tú tiene fe pública? Eso es lo que él me expresó a mí. No, no, no. A es... mí en persona. Eso es inaceptable. A Rodríguez, eso es inaceptable. Que soy abogada de, de 30 años en este pueblo. Entonces. óyeme tú tienes. Óyeme lo que pasa ejercicio. con el asunto de los ingenieros. Cuando tú haces un proyecto, eh, tú, te dan un, un, un avance para que tú hagas el proyecto. Sin, hasta que el título no salga, los compradores no tienen derecho a un crédito para terminarle de pagar al ingeniero. Exacto. Eso tarda uno y dos años para que te den un título de propiedad. Sí. Incluso, hasta con una sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original, él quiere que las partes vayan a su oficina porque él aquí no conoce nadie y que todos los notarios de aquí somos sinvergüenza. Ajá fin no él. Debemos de respetarnos todos, porque nosotros tampoco lo conocemos a él y lo hemos tratado con respeto. Gracias, bueno, gracias. gracias por tu a participación. La... Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eso aclara muchas cosas. Si, lo, si es verdad que dijo todo eso, yo pienso Pero que es un respetuoso y debiera de aclararle a San Francisco de Macorís y a los notarios de San Francisco de Macorís eh, yo soy notario hace, desde el año 1984, ahora no, no estoy ejerciendo la notaría porque tengo que inscribirme en el colegio de notarios yo soy medio dejado con algunas cosas y como mi mujer es notario pues yo no necesito tanto un notario pero en definitiva eh, yo nunca me he visto envuelto en una situación porque he sido un notario en ese sentido he sido un notario que siempre he ido por las reglas por las, y así como yo, como Rosana eh, hay muchísimos notarios que dos o tres notarios se hayan equivocado eh, firmándole a cualquiera que pasa, qué pasa. ¿Rosana notario? Sí, Coño, me hace muchos años. Estoy lucha ahí uno. Bueno, nada, yo quiero pienso que debiéramos de invitar al registrador de título para que aclare sí, sí. esas cosas. Vamos a invitarlo. ¿Cómo no? Bueno, tenemos a Arismendi la antigua, ¿verdad?